Ahora, todos los alimentos, suministros y habitantes... Enemigos delante. La del Me muevo. Si no nos los entregan voluntariamente, se los arrebataremos a la puerta. <tose> si estáis luchando, si intentáis poner resistencia, tenéis... tenéis el... Enemigos avistados. Pero al proyecto de la puerta de la vida. Si compartís vuestros bienes con nosotros, os protegeremos de la calamidad... Excavando tumbas que ya están muertos. ¿Todos? Te lo Sois mereces. Bienvenidos a nuestro jardín. ¡Son putos fiambres! para ver un montón de animales apareándose al aire libre. ¡Hurra, gente! He oído en la radio de los santitos que un intruso huyó en mi avión. Ahora debes alejarte un poco. Ve al norte de momento. Tienes que traerme ese avión. Es nuestro único recurso para salir de aquí. Debo asegurarme de que no lo hayan estropeado. Haremos unas pruebas con él. Gira todo a la izquierda en el círculo del cultivo y vuela abajo junto al río. Eso es, ya lo tienes. Manténlo estable. Voy a pedirte que inclines el ala izquierda. Es la que me preocupa. Siempre se revela un poco. Sí, si algo fuera mal ya habrías hecho un tonel. Supongo que la secta tiene algún que otro piloto competente. que se les antoja. Sabes, debería haber imaginado que todo saldría bien. Ese avión nunca nos ha fallado a los Ray. No sé qué habríamos hecho si llegamos a perder el avión. Verás una gran bifurcación en el río. Y defender tu hogar. Pero entre tú y yo, no sé si yo valgo para eso. No sé si tú tienes alguna criatura también. Pero la idea de dejar sin padre a la mía me llena de terror. Y eso que todavía no ha nacido. Si huyendo puedo proteger a mi familia aunque pierda mi hogar, que así sea. Es lo correcto, ¿no? ¡Cielo santo! ¡Cielo santo, míralo! ¡Joder, lo conseguiste! ¡Lo hiciste, gracias! ¿Quién? ¡El avión regresó! Sí, lo he oído. Eh, vamos, giremoslo. Venga, agarra. Es la primera vez en mucho tiempo... Que siento que la suerte me sonríe. Putos santitos. ¡Kim, vamos! Ahora dime que no lo han jodido. Sabes, este avión lleva en mi familia tres generaciones. Increíble, ¿eh? ¡Kim, vienes ya! Sí, ya voy. Ay, Dios, qué mujer está. Da igual. Mi abuelo lo consiguió tras la Segunda Guerra Mundial. Su niña mimada. Lo fui modificando en estos años. ¡Kim, te puedes dar prisa! ¿Qué? Esos cabronazos no se rinden nunca. Dios, joder. Mira, yo voy mejor por aire, pero tú eres una bestia por tierra. Los atacaré por arriba y tú por abajo. ¡Vamos! ¡Kim! ¡No salgas hasta que vuelva! ¡Bienvenidos a Bombardiolandia! Los imbéciles me están disparando. Tienes trabajo por hacer. Voy a una posición mejor. multim斤 No te acerques mucho. Voy a tirarles una bomba a esos. ¡Enemigos! ¡A disparar toca, señores! ¡Te lo mereces! ¡Vale! Creo que está despejado, colega. Aterrizaré. ¿Eh? ¿Nos puedes ayudar con el equipaje? Vale, Kim. Vámonos. No. ¿No? No. Venga. Es nuestro hogar. Kim, es que no entiendes. ¿El qué exactamente? Que están saqueando nuestra tierra, secuestrando a nuestros amigos y vete a saber qué más. Kim. Nick, tu abuelo construyó este lugar. ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Qué hay de las veces que dijiste que le legarías el negocio a nuestra hija? Dije que le legaría el negocio a nuestro hijo. Ya has visto la ecografía. Es una niña. Era una pantalla cutre en blanco y negro. No puedes fiarte de los chismes. Nick. que la familia Ray se queda. Eh, oye, para apoyo aéreo, pégame una voz, ¿sí? Sería como en dos hombres sí, y un destino. Nick, pero si al final mueren. Nah. Oh, por favor, cuídate de él.